Edgar apenas tiene 25 años y ya da empleo a nueve personas, a su esposa, papás, hermanos, cuñada y primos, con una empresa que fabrica relojes ecológicos. A pesar de que nuestro país no los fabrica, sí es un gran consumidor de relojería de lujo, por lo que su proveedor es un fabricante japonés. Gracias a las redes sociales se ha dado a conocer en distintos estados del país y ahora vende entre 150 y 200 piezas cada mes. El, el principal consejo que te puedo decir a ti, no un emprendedor, es que te arriesgues, que tomes la decisión y si ya tienes tu idea de negocio, échala a andar, no tienes nada que perder y mucho que ganar. El fracaso ya lo tenemos hecho, ahora vamos por el éxito. Échale muchas ganas y sigue adelante. Para conocer más sobre su historia, visita elinsurgente.mx.